Hola amigos, les cuento que nos encontramos en una de las urbanizaciones más hermosas de nuestro querido Valle del Mantaro. ¡Alto! La Merced. Y justo aquí Anco Sur construirá un importante y ambicioso proyecto, nunca antes visto en la ciudad de Huancayo, únicamente para gente que busca algo diferente. Imagínate vivir en una residencial construida al estilo Miami, Departamentos tipo penthouse con una altura de 5.20 metros. Impresionante, ¿verdad? Un estilo de construcción único y totalmente diferente para personas diferentes. Y que Ancosur se ha atrevido a desarrollar. Te presentamos Adamán. Desde el momento que ingreses a tu departamento te conectará con un estilo de arquitectura minimalista y con tan solo 10 departamentos el edificio contará con amenidades únicas y será la primera en la ciudad de un edificio de esta envergadura. Ahora solo quiero que te imagines que no tendrás que salir de tu departamento después de un día agotador para poder relajarte, ya que podrás dar unos cuantos pasos e ingresar a un sauna con una hermosa vista a las áreas verdes del edificio, ¡sin dejar de ser privado! Y si lo que quieres es disfrutar del aire libre y alimentar tu paz interior, tendrás el Fit Yoga. O quizás lo que disfrutes más es compartir con los que más quieres. Entonces podrás tener un fin de semana con la familia o quizás amigos en tu zona de parrilla. Pero nada más liberador que llegar a deshacerte de toda esa tensión que se acumula durante nuestro día en un espacio totalmente equipado con todo lo necesario para que practiques deporte en el gimnasio de tu residencial y eso no es todo ahora imagina poder tener una zona exclusiva para poder aparcar tu bicicleta después de un día de campo en el bici parking podrás hacerlo todas estas experiencias las vas a tener en adamant una residencial única para gente que busca algo diferente